Fue aplazado el conocimiento de recurso de apelación a medida de coerción contra Tomás Joendri Brito Paula, en Gordo, Eury Giancarlos Rosario y José Manuel Paulino. Acusados de rociar ácido del diablo a una mujer y a una menor en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, eh, la parte, los imputados están, eh, interpusieron recurso, de apelación en contra del, de la resolución que envía a juicio, o que los envía a juicio, y en este caso obviamente ellos apoderaron a la Corte para que sus ponderaciones sean valoradas por las Cortes. Eh, hoy, como los recursos se nos notificaron fuera de los plazos, y estamos dentro del plazo de contestación, hace dos días apenas que se notificaron, eh, nosotros obviamente nos vimos precisados a pedirle a la Corte. El aplazamiento de la audiencia a fin de nosotros poder contestar debidamente los recursos que interpusieron los imputados. Es decir, para el día 9 se va a conocer de nuevo y para el día 12 se va a conocer la audiencia de fondo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.